Hola, hola, hola, hola. Hola, hola. ¿Qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? Hola, hola a todos. Señores, Carimanera está en la calle, Guantánamo está en la calle, están frente al partido, eh, están en las calles, están moviéndose, eh, están gritando libertad, están reclamando eh, dignidad para vivir libertad, para poder eh, ser prósperos y para poder... Eh, vivir como se merece el pueblo cubano. Entonces he estado viendo las imágenes. He visto que hay otras personas transmitiendo en vivo, reportando lo que está sucediendo. Me parece muy bien. Me parece que toda la gente que pueda, por favor, que se haga eco de lo que está ocurriendo en este momento en Caymanera. manera. La gente ha salido pacíficamente a las calles. La gente está gritando en las calles libertad. La gente está gritando en las calles que quiere un cambio. La gente está gritando en las calles el fin de la dictadura. De manera pacífica no se reporta ningún tipo de vandalismo, no se reporta ningún tipo de agresión por parte de la gente. Y hasta este momento lo que hemos visto es el pueblo caminando por las calles, dirigiéndose según las propias referencias del audio del video, rumbo al partido. Es muy importante que nos hagamos eco. Es muy importante que eh, hagamos grande ese grito. La gente que está en Europa, por favor, empiece a mandarle a los parlamentarios ahora mismo, la gente que está en Estados Unidos, a compartir con todos con todos nuestros representantes legales en el Congreso, con todos en todas las cuentas de Twitter, en todas las cuentas de eh, todo tipo de político, no importa que sea estatal, condal de la ciudad, no importa, señores, es muy importante, muy importante hacer grande el grito de la gente que está ahora mismo en la calle en Caimanera. Es la manera en la que podemos ayudar a nuestra gente estar pendiente, estar transmitiendo. Eh, si se corta el Internet, si cortan el Internet, que también me estaban escribiendo ahora que eso eh, está ocurriendo. Bueno, pues si cortan el Internet, que la gente comparta los eh, los videos, grabe los videos, después los envíe. Es muy importante que usted se mantenga en contacto con su gente en Cuba. Mándele mensaje, dígale a su gente de La Habana, oye, Caimanera está en la calle, dígale a su gente de Cienfuegos, de Santi Espíritu, de, de Santa Clara, de Matanza, de las Tunas, de todas partes de Cuba, mándele mensaje a sus familiares, oye, está en la calle Guantánamo, la gente de Guantánamo se tiró para la calle a pedir libertad, a exigir un cambio. Esto es. Perfecto. Esto es fantástico. Esto es lo que tiene que hacer el pueblo cubano, hacerse visible, hacer su descontento visible, hacer sus ansias de libertad visibles, denunciar públicamente de quién es la culpa de toda su miseria, denunciar públicamente que no quieren seguir viviendo en estas condiciones. Esto es lo que hay que hacer y que esto se se, se esparza por toda la isla. Si usted me está viendo en La Habana, quiero que sepa que caimanera está en la calle. Hay imágenes, puede buscar en la, en la estoy transmitiendo desde el teléfono, no puedo eh, poner imágenes. Deja ver si aquí en el, si puedo aquí encontrarlas en el, para, para ponerle algún tipo de, de sí. referencia. Es muy, muy, muy importante que esa gente que ha salido a la calle sienta el apoyo de todos acá. Es muy importante que nos hagamos ecos. Todos, absolutamente todos. Esta gente tiene que saber, la dictadura tiene que saber que el pueblo cubano está acompañado en este momento y en este proceso. Y el pueblo cubano tiene que saber que no está solo y que lo que están haciendo es lo que hacen los ingleses, es lo que hacen los franceses, es lo que hacen los italianos, es lo que hacen en, en Estados Unidos. Todos, todos los ciudadanos del, de, de, de a pie para exigir cambios, para demostrarle al mundo lo mal que lo está haciendo el gobierno de turno. En el caso de Cuba es una dictadura de 64 años Miserable, asesina, narcotraficante que hay que sacar del poder y el pueblo cubano va a sacarlos del poder. Les guste o no les guste, haya intereses o no haya intereses, van para afuera, van para afuera. Miren aquí, voy a ponerles esto, déjame ver, miren, miren para acá. Miren esto. Esto es Caimanera. Frente al partido. Ese es el pueblo de Guantánamo. En la calle. Ahora mismo. Mire para allá. Qué cantidad de gente. Ok. Vamos a seguir viendo qué otra cosa tengo aquí. Miren este. Este es el mismo. Espérate. Deja ver. ¿Qué tengo aquí? Hay otro link. Que están gritando libertad. Hay otro link. Es que me han mandado tantas cosas. Llevo rato viendo. Llevo rato viendo la gente y la ca en la calle y la gente mandando la información. Es señores, de verdad, esto es este es el cambio, este es el final de la dictadura. Puede ser en una hora, en 10 minutos, en 20 años, puede ser en 15 minutos, puede ser en media hora, puede ser de la manera más maravillosa y puede ser de la manera más revoltosa. Eso lo decidirá la reacción de la dictadura y eso lo decidirá un pueblo cansado, obstinado de ser avasallado. Esa es la manera para el partido, para donde están las figuras del poder a tomar el partido, a entrar, a tomar el partido como pueblo. Es muy importante. No queremos esto, no queremos esto fuera del poder. Fuera, Se acabó la baba. No acepten baba. No acepten baba. No, en 15 días vamos a poner el agua. En 20 días vamos a hablar con ustedes. Vamos a reunirnos con los cabecillas. Díganle a los líderes que vengan a hablar con nosotros. No acepten baba. No acepten ningún tipo de excusa. Ningún tipo de justificación. No, que vamos a resolver ese problema de la vivienda, de la zanja, del bache de la falta de comida, la falta de electricidad que lo vamos a resolver. No lo han resuelto en 64 años, señores. Ellos no van a resolver nada, por el contrario. Ellos van a crear y siguen creando más problemas. Están tratando de conseguir apoyo para mantenerse en el poder, vendiendo la isla, rentando la isla, la tierra que les pertenece a todo y cada uno de los cubanos. Ahora que si callo no sé qué, que si callo no sé cuánto también, que si la callería de no sé qué, que si para los franceses, que si para los canadienses, que si para los rusos. Están pagando favores, vendiendo el país, un país que te pertenece, un país que te han robado, un país que te han arrebatado, un país que no te permiten disfrutar, un país al que tienes que pedir permiso para entrar. Un país al que tienes que bajar la cabeza y callar para poder salir. Ese país lo están vendiendo, lo están regalando, lo están cambiando para ellos mantenerse en el poder. ¿Por qué? ¿Por qué quieren mantenerse en el poder? Más allá de que son unos grandes hijos de puta, que son unos asesinos. Porque en este punto, después de haber dañado por 64 años a una nación, a esa gente no le espera otra cosa que no sea la justicia de Cuba Libre para que paguen el daño que le han hecho a generaciones y generaciones de cubanos. Entonces eso, ese miedo que tiene la crápula castrista, ese miedo que tiene la, el Partido Comunista, lo tiene que aprovechar el pueblo. ¿A qué le temen al Partido Comunista? Que el pueblo se reúna, que el pueblo grite públicamente esto que ustedes llevan haciendo por 64 años se acabó. Ya no queremos vivir más en estas condiciones. Bueno, pues eso es lo que hay que hacer. Si el Partido Comunista le tiene miedo a eso, eso es lo que hay que hacer. Y que lo haga el pueblo de Guantánamo de Caimanera, pero que lo haga La Habana, pero que lo haga El Cerro, pero que lo haga Cayo Hueso, pero que lo hagan... Todos y cada uno de los municipios, de las provincias, que lo haga Magüey, que lo haga todo, toda Cuba, tiene que salir a decirle al mundo esto que estamos viviendo. No lo queremos seguir viviendo. No queremos seguir con estos corruptos en el poder, con estos asesinos en el poder, con estos malos administradores en el poder, con estos delincuentes en el poder. No queremos. Pero eso lo tiene que ver el mundo entero, hermanos míos. Lo tiene que ver el mundo en la calle. Lo tienen que ver, tienen que ver a las madres gritando. Esto no se puede vivir en estas condiciones. Tienen que ver exigiendo la libertad de los presos. Lo tienen que exigir vivir con dignidad. No que el bloqueo, que el embargo, que los americanos que son malos, el pollo que te venden a exceso de peso, de, de precio, es un pollo americano. Todos los hoteles están surtidos. Todo lo que tiene que ver con sacarte dinero a ti y a tus familiares en el extranjero siempre está disponible. Entonces no es el embargo, entonces no es el bloqueo. Entonces el Partido Comunista no te dejes engañar, no te dejes dar baba, no te dejes dar las mismas explicaciones de siempre. Se acabó, se acabó. Se acabó Es lo que tienen que escuchar los dictadores. Se acabó. Cambio de sistema, libertad, fuera del poder. Abajo el comunismo, que sea claro lo que escuchen el mundo. Cambio de sistema. Cambio de gobierno, cambio de sistema. Fuera del poder el Partido Comunista Terrorista. Señalen a los culpables de sus problemas. No hay comida por culpa del Partido Comunista, por culpa de la gestión catastrófica, por culpa de, de, de la corrupción, porque no tiene explicación, no hay explicación para que un país que es fértil no tenga papa, calabaza, malanga, yuca. Eso no tiene que ver con otro país. No hay explicación para que el guajiro que cosecha el mango se le pudra el mango y no pueda vender el mango. No hay explicación. Eso no tiene que ver con ningún otro gobierno, con ningún otro país, con ninguna otra nación. Eso no tiene que ver con medidas ni con restricciones. Eso tiene que ver con un sistema que no produce. Eso tiene que ver con que el socialismo solamente cría vagos. Con que el socialismo para lo único que sirve es para mantener a la gente pobre, pobre, pobre y dependiente del gobierno para que sea el gobierno que te diga cómo pensar, cómo actuar, a dónde dirigirte, por dónde caminar, cuándo y cómo vestirte, cuándo no vestirte. Esto tiene que acabar. Esto tiene que terminar. Así que por favor, todos a compartir todos a compartir lo que está sucediendo ahora mismo en Caimanera. Todos apoyar al pueblo de Guantánamo. Todo, toda esa gente que está en la calle está haciendo lo correcto. Esa gente que está en la calle está poniendo sobre la mesa el grito de toda una nación. Y esa nación, dentro y fuera de sus fronteras, tiene que hacer grande ese grito. Por favor, le pido, no los dejemos solos. Por favor, le pido, apoyemos a esta gente. Manden los videos. Están en Twitter, están en todas las redes. Manden los videos. Pónganlo en las redes. Compártanlo en los grupos de otras comunidades, de otros países. Compártanselo a sus líderes. Dentro de las comunidades, los líderes estatales, los comunitarios, a todos los líderes, que el mundo entero se entere que Cuba está en la calle, que los cubanos están en la calle, en Caimanera, en el oriente del país. Eso es lo más cercano a la base naval de Guantánamo. Entonces es un foco importante. Entonces es perfecto para que esto suceda, señores. Por favor. Es importante. Vamos a apoyar a esa gente que está en la calle. Estados Unidos, si está la base allí relativamente cerca, creo que es la parte cubana más cercana a la base. Si no estoy mal, bueno, pues Estados Unidos debe estar observando qué es lo que está pasando allí. Entonces Estados Unidos no esperemos nada de Estados Unidos porque Estados Unidos no va a hacer nada, pero el mundo entero va a tener que hacer con un pueblo en la calle. Y con un pueblo gritando en todas partes, súmese La Habana, súmese Matanza, súmese Santiago de Cuba, dividan las fuerzas para que no puedan mandar a todo un, un ejército para Caimanera, para que no puedan bloquear Calmanera, porque también si no estoy mal, Calmanera es un punto que se puede bloquear la entrada. Entonces muy importante, por favor, que esto se riegue por toda Cuba, que este despertar, este, esta calle, este grito en la calle se riegue por toda Cuba, La Habana, Matanza, Pinar del Río, Camagüey, Santi Espíritu, Santa Clara, eh, todo, todo, sin fuego, todo, por favor. Las Tunas, todo para allá, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo. todo. Toda Cuba, las 16 provincias, las 14 provincias, no sé, ya no sé ni cuántas provincias son. 16, 16. Por favor. Así que bueno, estoy en contacto. En otro rato me, me vuelvo a conectar. Estoy viendo los videos que me están llegando. Comparta los videos, comparta la información a sus familiares dentro de toda Cuba. Es muy importante que la gente salga a la calle. Es muy importante que los grupos opositores dentro de la isla se pongan en alerta y comiencen a movilizar a su gente y comiencen a preparar manifestaciones para que puedan dir, dividir la fuerza represiva, te, ver obligada a la dictadura cubana a dividir la fuerza represiva en todo el país.